¿Qué pasó con el nivel medio del mar? Vemos que el nivel medio del mar ha aumentado sistemáticamente desde que se puede observar el nivel medio global, quiere decir un promedio de todo el nivel del mar de todo el planeta desde mediados del siglo XIX hasta el presente, sistemáticamente, en una forma mucho más sostenida que la temperatura, con menos variabilidad de año a año, por la propia característica de los océanos, los océanos son una gran masa de agua que contienen, eh, una, eh, contienen y distribuyen el calor en forma más uniforme, por lo tanto, es más lento el proceso, pero mucho más sostenido. El nivel del mar es una manifestación, principalmente el aumento del nivel del mar, es una manifestación del aumento de temperatura de los océanos. Al aumentar la temperatura del agua, del mar, de los océanos, aumenta el volumen, al aumentar el volumen, aumenta el nivel. La principal causa de aumento del nivel del mar, entonces, es el aumento de temperatura. La segunda causa, lo que aporta, por supuesto, es el derretimiento de el agua sólida, o sea, el derretimiento de los hielos, el derretimiento de las nieves.